Haití cumplió este viernes nueve días de protestas convocadas por sectores de la oposición que exigen la renuncia del presidente de esa nación. Ante esta situación, haitianos que viven en esta ciudad de San Francisco de Macorís opinaron lo siguiente. Bueno, eso está muy difícil allá, la verdad que me parece como que los gobernadores no saben gobernar, eso es lo que yo creo porque... No vivimos en, en, en una época ahora donde no puede haber ese tipo de problema ahora mismo, entonces entiende. Lo que creo que los, gobern, los, los gobernantes o gobernadores deben llevarse a, a, a, como a, un, a un diálogo, a ver cómo puede terminar ese problema, porque no puede haber siempre una huelga por una semana, por un mes, por 15 días, no puede ser así, entiende. Eso está muy horrible allá. Está mal allá. La gente está, y La gente está peleando y es que le saca el presidente, ¿tú? Por eso que está pidiendo, ¿Por qué? ¿Por qué no porque no hace nada, porque la gente pasa hambre. Hay muchas cosas allá, muchas cosas, muchos problemas por la vida, que está malo allá, tú sabes, por eso que está haciendo la vaina allá. Bueno, se afecta mucho porque la mercancía entra poco para acá, entonces hay poco trabajo, la gente quiere viajar para allá, no puede. Hasta yo mismo, quiere irme para allá, yo no puedo ir porque, porque no tiene la guagua, uno no puede ni subir ni arriba. Eso es malo, eso es lo partido político. ¿Y, ¿En qué afecta eso A los ciudadanos. La situación, esa huelga prolongada. Eso ¿verdad? es grave. Mejor yo puedo saber algo aquí yo no sabe de allá, porque yo no vive de, de, de allá.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 Pero para mí yo creo que ese país no va a tener cambio nunca. Ese es presidente, ese es mucho ese problema, todos los días, todos los días problemas, todos los días se burleso. Se burleso todo, todos día, todo día se, se huelga, uh -huh. se no tiene comida, se no tiene... Problema, ¿no? capacité, todo, todos los problemas, muchos se problemas todos los días, se pulen. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.